¿Qué tal, mis amados? Dios me les bendice. Claro que sí, Dios me les bendice. Bienvenidos a Rafaelidatv.com En una mancuerna, en, un, en una unión junto con, con el, el taller. taller de superación personal y financiero. Esto es Está, este, Yo estoy bien emocionada con esto que vas a, a, a compartir o que vamos a compartir, porque es, es algo tan precioso que si la gente lo, lo puede asimilar, lo puede entender y lo pone en la práctica, va a ser algo tremendo. Y se acabó el problema que nos dicen tanto Así en los correos. Desempleo, falta de finanzas. Así es. Porque porque estamos presentándoles soluciones. Soluciones, exactamente, soluciones. Trabajo o empleo contra ingresos residuales, bonos o regalías. O regalías. ¡Wow! Está eso está tremendo, ¿eh? A pues mí somos me, sus amigos. Me encanta esto. Somos sus amigos. Así es, mi nombre es Elida Cabazos y Rafael Cabazos. Así es. Sus servidores Bienvenidos sean todos Y esperamos servirles con esta información Como dice mi esposa, mi esposa pues, Está emocionada ella Yo estoy emocionada <risa> Y yo quiero que ustedes también este, Bueno, en primer lugar este, que, que puedan entender Que puedan digerir esto Y ya después de esto Pues o sea Es algo contagioso Sí, ¿Sí? sí porque, porque si yo lo, lo, lo entiendo, lo hago, lo comparto, entonces esto es una bendición para mucha gente que lo quiera desarrollar. Eso, que lo quiera desarrollar. Entonces, sí. es, es, es lo importante de lo importante. Sí, sí. sí quererlo sí. desarrollar. Quererlo desarrollar, claro. Okay. Pero qué cosa. Ay. ¿Qué onda? Ay, como decimos los chavos, ¿verdad? Pues agarra la onda, mi amada. Agarra la onda, mi amado. Porque Así mira, es. déjame decirte algo que es bien importante. Sí, sí, yo sé que estás ahí la... viendo. Okay, por eso me estoy dirigiendo a ti, a ti claro, que estás ahí, claro sí. detrás de este, de, de esta cámara. De esta cámara, claro. Estás ahí viendo este video. Déjame decirte, es algo es. bien, bien, bien importante. Mira, si tú quieres salir adelante, lo primero que tienes que hacer es encender tu GPS. Así es. Enciende, Enciende. tu GPS. Enciéndelo. Y nos estamos extendiendo a la, a la parte número 5. Así es. Sí. Camino al éxito. Camino wow. al éxito. Parte número 5. Mira, ¿qué estás viendo allí? Ya se ha sido presentado en los cuatro videos anteriores, a esa persona que está ahí, que se ve su cerebro y, y dando destellos. Dando destellos. ¿Verdad? Y, y ahí estás tú, uh -huh. encendiendo tu GPS, y, pero ¿por cuál camino me voy? ¿Por a cuál? Pues sí, están tres flechas. Uh -huh. y, y está ahí la persona. Las el, flechitas el se representan Ajá. los caminos. ¿Cuál es, cu, qué, ¿Por qué camino? ¿Por dónde me voy? Ok. Entonces, decíamos aquí, trabajo o empleo contra ingresos residuales o regalías. Entonces, aquí, ahí es el camino al éxito. Un mejor empleo. Un negocio propio. ¿O qué hago? Ajá, ¿qué ha ya está ahí la interrogante. Exacto. O qué, ¿Qué hago. ¿Qué hago? Okay. Si estamos hablando de soluciones a los problemas de la economía, uh -huh. de, la falta de, trabajo, de la falta de trabajo, el desempleo. Así es. Hay que ir entonces con una actitud mental y positiva. Actitud mental hacia, hacia el éxito. Hacia el éxito, claro que sí. Entonces, que se encienda el GPS y decir, oh, ¿qué hago? Ah, ya sé. mi solución es irme a otro formato otro formato que es muy diferente al tradicional. Al tradicional, así es. Y ya les habíamos dicho un poquito en las anteriores eh, videos. Sí. Pero la fortaleza, la fortaleza más fuerte está en eso. Uh -huh. Tú tienes que ser una estrella. Una estrella, claro que sí. Para empezar de cinco, de cinco puntas. Uh -huh. Después puedes hacerte una estrella de diez. Después de te puedes hacer una quieras. estrella de quince. De las que quieras. Después de veinte, de veinticinco 25, de, de 25 puntas. Así es. Entonces, no hay límite. No hay límite. Eso es lo, lo, lo interesante y lo importante, que no hay límite. Entonces, la ¿dónde fortaleza. está la fortaleza? La fortaleza está en forjar un equipo de éxito... Para que tú Así tengas es. éxito. Claro, claro que sí. Pero hay requisitos. Requisitos. Sí, sí, hay claro. requisitos. Sí hay requisitos Requisito indispensable: Aprender bien el 100% del sistema del negocio. Porque este es un negocio. Este es un negocio. Donde jamás le vas a volver a trabajar a alguien si lo haces bien hecho. Eso. Así es. Si lo haces bien hecho. Claro que sí. Si no lo haces bien hecho... Ahorita te voy a presentar una lámina donde representa el fracaso. Sí, no voy Pero a mentir nada. Uh -huh. Yo quiero que tú pienses en que sí lo vas a hacer bien hecho y que te metas en tu cabecita que lo vas a hacer bien hecho. Así es. Que te enamores del proyecto. Así es. Para que lo hagas bien hecho. Correcto. Es, es uh, lo más importante que lo, lo pueda eh, entender uh -huh. el 100% uh -huh. cómo es para que pueda compartir el 100%. Porque ahorita vas a explicar eso precisamente. Cuando no se, no se comparte el 100% de lo que es este negocio, esta empresa, no funciona. no funciona. Y voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que vas a poner un negocio de tortas. O de tacos. O de pupusas. O de cualquier cosa que haya por ahí en tu país así popular. Mm. Y vamos a decir, yo soy el dueño del negocio, pero yo quiero que ella me ayude. Pero ella dice, yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer las pupusas, yo no sé hacer las tortas yo no sé hacer los tacos, yo no sé hacer los tamales, yo no sé hacer nada de esas cosas. Pues vas a aprender. Entonces, si yo te enseño bien el 100% de lo que yo sé de cómo se hacen esas cosas... Me vas a ayudar muy bien Claro que sí Nada más que se me va a presentar un problema Si yo te enseño el 100% de Lo que yo sé Ahora te vas a poner en la otra esquina Yo me voy <ríe> Y pongo mi negocio en parte Y va a ser mi competencia Y te voy a competir sí porque wow. Le vas a porque echar todos el, los kilos Y es que en realidad ese, Así pasa con los negocios tradicionales Pues sí porque, pues, ¿quién quiere tener enfrente un, un, este, un competidor? Fíjate, o a un lado, o al otro ve, lado. lo, lo que les vamos a comentar. Aquí, Aquí las gasolineras que hay, estamos pues, hablando acá de, en Texas, a veces en cada esquina, en un cruce, Ajá. en un cruce de calles, ah, hay de dos, de dos a tres, a tres y, hasta y hasta cuatro hasta, gasolineras, de Así diferentes es. marcas, de la, la gasolina sí, o, sí. o nombres. De diferentes compañías. Uh -huh. Imagínate. Y todos anuncian sus precios. Dos, tres, cuatro centavos más, dos, cuatro centavos menos. <ríe> y ahí está la competencia. Y ahí está la competencia. Tremendo, tremendo. Así es. Se pone un restaurante, se pone una cafetería, se pone esto, se pone el otro. Y ya ven que les está yendo bien, y pues no falta otro que, oye, pues vamos a poner también. Y nunca faltan los vivos. Oh, sí. <ríe> Así que, entonces. Así pero es. en eso que te vamos a comentar, no existe eso. No. Al contrario, entre mejor aprendes y mejor enseñas, mejor te ti. Así es. Así yo mejor aprendo, mejor enseño. En lugar de que ella. Me haga la competencia Se asoció conmigo Exacto. Y ella va a buscar otros socios Que se asocien con ella Exacto. Entonces ella crece Los otros crecen Y todos crecemos y todos ganamos Formemos un, un equipo Entonces, y, y ahí no, no, no hay problema Porque somos un equipo Entonces la fortaleza Está en forjar Un equipo de éxito, de éxito. El requisito indispensable, lo comentábamos ahorita, es aprender bien del el 100% del sistema el de negocio. 100% del ¿Por sistema ¿Por qué razones Porque Así tú es. te conviertes en esa estrella que está ahí en el centro. <coughs> tú eres la persona que está ahí del centro. Y mírate allí, por favor. No puedes uh -huh. verte en otro lugar. Tienes que verte ahí en el lugar del centro. Y que Así tú es. te estás invitando a asociarte uh -huh. a cinco personas. Pero tú recibes al 100%, tú compartes el 100% y ya se hizo ahí una potencia. Es una potencia. Exactamente. Porque, porque... todos están aprendiendo exactamente lo mismo. Sí. Ya se hicieron maestros. Ajá. Ya se hicieron líderes. Así es. Wow. Entonces, eso es indispensable hacerlo. Claro. Aprende bien para que enseñes bien, Correcto. para que ella también hace, eh, aprenda bien, bien, enseñe bien. Y yo también a otro, y a otro, y a otro. Sí. Y así es como se hace este negocio. Sí, porque negocio. realmente a, a quién no le va a interesar aprender bien, este, para, hacerlo para, bien. Para, para hacerlo bien, enseñar bien, y, y que todo funcione de la mejor manera. Así es. Entonces, los requisitos es, la fortaleza está en forjar tu equipo de éxito con el 100% de la información correcta del sistema. Ah, sí, es correcto. Así ¿Por eso es. hay tantos fracasos? Porque no se aprende el 100%. O no te enseñan el 100%. Entonces, y el compartir el 100% de la información de los asociados que tengas tú, esto se hace un bombazo. Sí, claro, claro. Entonces, tú estás ahí arriba como estrella. Y estás compartiendo a las estrellitas que estás forjando abajo, uh -huh. de tu primer, vamos a llamar generación. O de tu familia. Ese es tu hijo, luego tu hija y luego tu nieto. Tu nieto. En, en, en este tipo sí. de negocio. Sí, sí, claro. ¿verdad? Primera, segunda y tercera generación. Uh -huh. Y las generaciones pues, son hijos. Sí. Nietos y bisnietos. Como una familia y va el desarrollo. ¿Verdad? Pero a todo mundo, dale el 100%, por favor. Exacto, exacto, así es. Ahora, ¿quieres que te muestre qué pasa si no aprendes bien y no enseñas bien? Te lo digo. Ojo, mucho ojo. Mira, esto que va a suceder: los errores cometidos cuando el, equ el equipo de éxito recibe un solo, o, o sea, solamente el 80% de la información correcta, uh -huh. ¿qué va a pasar? Esta persona, tu primera persona, uh -huh. recibe el 80% y comparte el 80%. Uh -huh. pero pues el 80% del 80%, quiere decir que tu primer, tu, tu segunda generación, uh -huh. tu primer asociado, o tu primer asociado, va a recibir más el 64%. Ajá. Uh -huh. Pero él va y comparte, porque le gusta este plan, ese uh -huh. proyecto. Sí, sí, le gustó. Pero también nomás va y comparte del 80, del 80, del 80. Entonces, Entonces nomás va y comparte el 51%. El 51. Fíjate. ¿Cómo se va devaluando? Entonces se va devaluando la información. Porque faltó, faltó, faltó. Y la tercera persona, que está allí en la cadena hacia abajo. Ya el nieto, por decir. El nieto Recibiría el 40.96% Está en la ruina ya Ese no, pues no va a hacer nada Porque no está recibiendo. muy mal informado Y se arrepiente O no hace nada De lo que sí tenía que haber o, hecho O bien este, eh, ¿Puede hablar mal? ¿Sí? Porque es lo más este, Dado, lo más común cuando la persona no, no puede eh, hacerlo, desarrollarlo es porque no, no se lo explicaron bien, o otra cosa también de que este pues ya no le echó las ganas que tenía sí. porque no le enseñaron bien. Exacto, y ahí es donde está el problema. Estos sistemas son excelentísimos cuando se hacen bien hechos. Correcto. Es muy malo cuando se hacen mal, sí, porque hay mucha decepción. Hay mucha decepción, y se empieza a hablar mal. Exacto, pero no es muchas veces las empresas que tienen este tipo de sistema, no, no, no es sino empresa. las malas personas que se han afiliado, afilian y se va haciendo error tras error tras error. Y, y que muchas de las veces, este, bueno, las per que así, así son las personas, te quieren pasar de listos haciendo otras cosas que no están en el sistema. Entonces, por, por quererse pasar de listos. O sea, no, no, no funciona, funciona No, no funciona. funciona No te saques del sistema Así es Si tú aprendes bien Enseñas bien, todo el mundo va a aprender bien Claro que sí Y entonces sí va a ser éxito Y mira, déjame enseñarte esta siguiente lámina Lo que va a acontecer Si esto se hace así Del 100-100-100 uh -huh. Se va a convertir así Wow. imagínate qué precioso se ve ahora el compromiso es que todos los cinco asociados compartan el 100% de la información a los otros cinco a, asociados cada uno a sus cinco sí. Ajá. entonces Correcto. tú que estás ahí en el medio tú vas a buscarte cinco asociados uh -huh. pero cada uno de tus asociados va a buscarse cinco asociados porque así ese es el secreto del sí, éxito exactamente así es el secreto de hecho, de otra manera no funciona. no funciona. No funciona. Desde ahorita te lo digo, no te va a funcionar de otra uh -huh, manera. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se hace así? Mira nada más. Qué, qué, qué bonitos pétalos, ¿no? Eh, formando imagínate tú que, que estás invitando, te conviertes en el capullo. Así es. Con muchas, muchas eh, pétalos. Imagínate. Ahí estás tú en el 1 en, en el centro, ¿verdad? Uh -huh. Ejemplo, sí, 1 es el centro. Y luego tu cinco. tus 5? Tus 5 asociados. Y luego hay 25, porque esos, eh, De esos, esos unos se hicieron 5. Sí, exacto. Y esos 5 se hicieron otros cinco. 5. Así es. Entonces, ya 25. contigo son 156, 156 asociados. Así 156. Es. Ahora, imagínate, imagínate por favor. Cada uno con el compromiso de hacer cuatro puntos, nada más. Solamente, si no es tan tan tan no es tan difícil, no es una cosa de otro mundo, es algo sencillo, pero se tiene que hacer. Eh, sí, porque sí. queremos hacer las cosas bien Sí, hechas. sí, sí. Entonces ya se acumulan 624 puntitos. 624 puntos, wow. Ahora, si les es muy bien y les enseñas que mejor hagan cinco puntos. Ajá. Aprovechando el 5, un puntito más, un puntito más, de 624 se va a 780, fíjate, fíjate, de, de nada seis, por un puntito. 624 a 780, nada más por un puntito nada más, más por un puntito, fíjate nada más, que entonces, tremendo. mi amado, mi amada, fíjate, ahora te voy a enseñar los volúmenes que se hacen por un puntito, nada más por un puntito, por un puntito, y como estamos en Estados Unidos, la base, pues vamos a decir, se toma de, de, de, de, del base dólar. Vamos base a Base dólar, así, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, imagínate, y voy a tratar de ponerte aquí esta otra cámara. Espero que no tengamos ninguna dificultad para ponérselas. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí okay. está. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estás viendo. Tú. Invitas a 5, esos 5 invitan a 5, se hacen 25, y esos 25 invitan a 5, y se hacen 125, pero incluyendo tú, tú, son 156 personas. 156, sí. Entonces, 156 personas por los 4 puntitos Ajá. se hacen 624. Correcto. Esos 624. Por 200 dólares, cada puntito. Cada puntito. Uh -huh. Se hace un volumen de mil 124.800 no, dólares. Uh -huh. Así es. es el volumen de todos. Uh -huh. Porque todo eso te va a servir. De una manera te va a servir. Eso es mensual. Ah, sí, sí, claro. Eso es mensual. Ok. Entonces. Digo, porque ¿qué es el éxito? Sí, no lo puedes hacer claro. una vez y ya te lo no, no, no, no, es mes a mes. Pues si queremos un, un cheque cuando vamos a trabajar, queremos el cheque. Mes a mes. Claro. Okay. O, quince, cada quince o cada 15 días. O cada 15 Ok, aquí. Entonces, las mismas, las mismas 156 personas. Uh -huh. Pero por 5 puntitos. Uh -huh. Nomás 5 puntitos. Sí, ok. No estamos hablando de más. 5 puntitos. Ok. Ahora. Dan 700. Set, van 780 puntitos por los mismos 200 dólares no le pongas más no, no, no, no, tampoco sí. le pongas menos se acumulan 156 mil dólares de volumen fíjate y si eh, sí. las mismas 156 personas uh -huh. un puntito más uno uno más uno más así uno más seis puntitos se hace por 930. 6, por 6 personas. Sí, son puntos. No, no un, son puntos. Sí, sí, sí, ok. Son 930 puntos. Por los mismos 200 dólares. Uh -huh. El acumulado ahora son 187.200 dólares de volumen. Fíjate la No de ganancias, es de volumen. Sí, es de volumen sí. de, de lo que se esté ah, moviendo. Sí, ah, Sí, claro. claro. Wow, en, es, es mucha la diferencia, nada más por un punto. Por, nomás por un puntito. Y haciendo todo el mundo la posición que tiene que hacer. O sea, los, los puntos. Sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada, fíjate cómo, fíjate cómo los números no mienten. Los números no mienten. Uh -huh. ¿Sabes dónde está el problema? En que si yo lo hago o no lo hago. Si, lo si ella lo hace o no lo hace Si lo entiendo, los demás lo no, no lo hacen Por eso la importancia De que todo mundo Aprenda el 100% El 100% así es Porque cuando ya la última personita de aquí Está haciendo toda esa puntuación ¿Tú crees que se va a arrepentir? No ¿Tú crees que se va a arrepentir? No, ¿cómo? no claro que no se arrepiente ¿Tú la vas no. a abandonar ¿La abandonarías tú? No, no lo creo. No, no lo creo. No es como decir: Pues yo tuve mis hijos, pero ahora mis hijos van a tener sus hijos y allá hay ellos. Uh -huh. no, no, no, no, no. Acuérdate que son los hijos de tus hijos, claro. Y no. los nietos se van a casar Sí. y van a tener hijos. Ahora son tus hijos, van a ser tus nietos y luego son tus bisnietos. ¿Los vas a abandonar si los ves mal? No, no, no. apóyalos. Claro, porque es la descendencia y, y, y, y tienes que procurarlos. Y Así no te es. están haciendo competencia. No, no. Estás creciendo, estás fortaleciendo tu empresa. Así es. Y ellos también están fortaleciendo su empresa. Así es. Pero algo más que es adicional a Lo todo precioso. esto. Lo precioso. Algo más que es precioso Lo a esto. precioso. Cuando hablamos aquí de, de las soluciones, uh -huh. de los residuales, bonos o regalías, uh -huh. uno de los grandes problemas que hay en Estados Unidos, el número social está ahorita en fracaso. Sí. En muchos países ya no hay la asistencia pública como la hubo hace algunos años atrás. Ya no hay fondos, ya, ya, ya no hay que fondos, están sí. muy agotados. ya. Los gobiernos están tronados. Ok, imagínate, imagínate, Así es. esto Así es. podérselo heredar a tu hijo personal, no, no a los que están abajo, sino a tu hijo personal, uh -huh. Uh -huh. los demás son asociados, acuérdate, son asociados, tú se lo puedes heredar a tu hijo o a tu hija. O a tu papá o a tu mamá Son heredables, o sea, puede, puede ser heredables. Porque esto se hereda Así es Un trabajo no se hereda No, no Si tú no estás ni abuso en el trabajo ¿A poco se lo vas a heredar a tus hijos? No, que va, ya mero Ahora Tú quieres asociar a alguien en el trabajo Donde tú estás, ni tú estás a gusto Claro Y a la hora la persona que lleves allí, A lo mejor hasta te quita la chamba a ti porque en los trabajos así es. Así es, y hay, hay hay envidias, hay egoísmo. Y aquí no. Aquí es, se trata de ayudar, ayudar, ayudar. Todos como Aquí amigos. es ayudar, ayudar, ayudar a que todo el mundo aprenda. Entonces es totalmente diferente al sistema tradicional. Si pones tú, como decíamos ahorita, una taquería. Y la, a ella, o la invito a ella para que ella también aprenda el 100% de lo que yo sé. Uh -huh. De hacer unos tacos riquísimos ¿no? que te chupando chupándote los dedos. Porque no hay toallitas, no hay servilletas. <risa> Tengo el riesgo de que si es lista, se me va a poner en la otra esquina. Pues, sí, y ahí sí va a ser mi competencia. Así es. Pero en ese, en ese negocio es mi asociada y ahí ella le voy a ayudar a que le vaya bien. Claro. Precioso. Así no se me va a ir. Al contrario, la voy a estimular a decirle, ¿con quién quieres que te ayude? Uh -huh, vamos uh -huh. ah, con Juanita. Vamos con Juanita. Hoy con María, vamos con María. Hoy con Manuel, vamos con Manuel. Claro que sí. Entonces, el grupo se va fortaleciendo, porque entre más la fortalezca ella, uh -huh. yo también voy a tener mis bonos. Y es, es muy... eh, eh, y es normal. Sí, sí. Es normal. Cada quien tiene su... su sus, uh, su beneficios, puntuación, su, y sus puntuación. beneficios así es aparte de eso hay otros beneficios adicionales adicionales que sí. no se los vamos a comentar ahorita porque no, no es el caso no pero enseguida pero hay mucho más beneficios entonces mi amado mi amada esto es por cuestiones de que ustedes mismos me han dicho a través de los correos uh -huh. oración por las finanzas oración por un mejor trabajo oración por favor porque eh, por no me alcanza el dinero un trabajo seguro y pues ya no hay trabajo seguro entonces esa es la razón fundamental no. y principal por qué estamos haciendo esto conocemos este plan conocemos este sistema imagínate esto lo podemos hacer tú lo puedes hacer en más de 150 países así es es una bendición. Y si pones una taquería aquí, no puedes poner otra en otro lugar. No. Digo, no. con tanta facilidad. No, no. Si tu hijo está, por decir algo, está en, en, en España, o está en Perú, o está en Chile, está en y, Colombia, en está en Irlande, México, está en Estados Unidos, no importa, donde estén, los puedes asociar contigo. Es, eh, de veras que en realidad es una bendición muy grande. Eh, estar uh, a, asociados a, a, este, a esta compañía porque estamos en 150 países o más. Y no somos empleados de nadie. No, Ni, no, no, ni no, nos no. empleamos ni no, empleamos a no, nadie. No, no. Estamos asociados. A asociados. Ahora, lo bonito es esto. Y quiero pensar, si tú tienes dos hijos, tres hijos ellos pueden estar asociados contigo también claro. en el negocio. Claro que sí. Eh, o sea, enseñando, como uh, lo comentamos ahorita, el 100% y que lo asimilen, lo entiendan y, y lo hagan, lo practiquen lo desarrollen no tienen por qué irles más los que quieren ir a la universidad también, esa es una bendición que aprendan de... esto, que lo hagan con sus compañeros de la universidad y ellos allá que también revolucionen esto sí y ya, ya no van a andar pidiendo créditos para... los préstamos para, del, para, del los, gobierno eh, sí. O de los papás, van a ser autosuficientes que... uh -huh. y van a tener para su propio carro, así es para su propio departamento y no sé hasta dónde más, claro que ¿Por sí, qué? porque va a depender de lo bien aprendido y de lo bien desarrollado. Se van a desenvolver muy, muy, muy bien. Esto es súper, súper, súper excelente. Muy bien, si lo hacemos de la manera más correcta, más sin engañar a nadie, claro. sin robar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Claro, así es. Esto es simplemente date de corazón. Y sí, apoya es, de corazón. Exacto, sí, porque aquí que que no hacer. hay, no hay este envidia, no, no hay nada de eso. No Por el contrario, hay que darlo con amor, así con es. cariño. Entonces, el tiempo ya se nos ha ido. Yo nomás espero en el Señor. Que eso que les hemos compartido, ustedes lo puedan asimilar. Y que nos busquen. Mientras Así que yo es. oro, o oramos mi esposo y sí. les voy a dejar estos datos aquí. Así es. Búsquenos. Búsquenos. Queremos ayudarte. Así es. Ahí está busquen nuestro correo. El taller de superación personal. Este S. .info Déjate ayudar, por favor. Así es. Padre, le adoramos, le bendecimos, nombramos y glorificamos su nombre. Sí, señor. señor, en todos sus correos Gracias, que hemos recibido, Padre pidiéndonos, Santo. Señor, la oración sí, señor. por la bendición Padre, de encontrar sí, una fuente de ingresos sí, señor. cómoda, segura. Que señor, aquí Ay. les estamos proporcionando. Una excelente sí, solución. Sí, así es. Padre Santo, para que ellos, en lugar de un trabajo o un empleo, tengan mejor regalías, bonos. Uh -huh. Y Señor, y esto es como los cantantes, cuando graban un disco, nada más una sola vez lo graban y después son buenas reproducciones. Así es. Y cada reproducción es un dinero que ellos se ganan. Así también esto, Señor. Eso es como una franquicia. Donde entre más gente asociada tenemos, mejores resultados podemos tener. Así Padre es. Santo, os ruego Gracias, por sus misericordias que este Señor, bendiga a cada personita que hasta aquí ha llegado con este video para que ellos también puedan ser personas de éxito, pero que sean personas que quieren que a otros les vaya bien, así porque es, eso es fundamental. Correcto. Y Padre Santo... Así es. A usted le damos la honra, sí, señor, la gloria la honra, y la alabanza sí, señor. en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Así es. Amén. Amén. Escríbanos, Amén. escríbanos a o, las personas que quieran este, desarrollar esto, las soluciones al tspf.arroba sí, aquí abajito. Aquí abajito está la información también. Así aquí, es. Ahí está, eh, búscala ahí. Y, Se va a dar un seguimiento A las personas que estén interesadas Pero claro, tiene que escribir Así es Y déjense bendecir así Déjense es. bendecir Y vayan, vayan Registrándose en, en Así es En, en, en, en, en, en Skype okay. eh, váyanse registrándose en Skype Porque podríamos utilizarla Sky, Para claro. poder Estar en más contacto con ustedes Correcto, así es. ¿Me en Skype? Yo no tengo ningún interés en Skype. Más personalizado. Pero, pero te va a servir si lo haces. Así que entonces, adelante. Adelante. Adelante. adelante. Y déjense ayudar y déjense bendecir. Y Correcto. hasta aquí llegamos, hija. Así es, pues gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Esperamos que esto venga a hacerle de bendición y que lo compartan, porque ah, sí, Verdaderamente que ahorita este, todo el mundo está necesitado eh, es. de, de, de las finanzas y, y queremos darles soluciones. Así es. Y ellos también van a encontrar solución. Claro que sí. Claro que sí. Bendiciones. Te asocias tú y asociamos a los que les estás compartiendo. Bendiciones para, para que, todos. Que queden dentro de tu grupo. Así que. Les esperamos en el próximo video. Claro que sí. Bendiciones.